Buen día, mi nombre es Paula de Yanira Orantes Calleja, soy de la UNICACH, eh, y el tema que se llevó a cabo en la UNICACH, el tema de investigación, lleva como título Bioremediación de un suelo contaminado con aceite automotriz en sistema de biopilas. Este, esta investigación surgió debido a la problemática de los combustibles fósiles, eh, del petróleo y sus derivados, que han provocado contaminación tanto en suelo, agua, y aire. El objetivo de esta investigación es biorremediar un suelo contaminado con ácido utilizando tres especies de eh, bacterias de géneros eh, acinetobacter, sphingobacterium, estenotrofomona, eh, utilizando un sistema de biopilas. La biorremediación es otra cosa más que el uso de organismos vivos para transformar, degradar o eh, remover con, compuestos orgánicos tóxicos de algún medio eh, y transformarlos o convertirlos en compuestos orgánicos menos tóxicos o hasta inocuos. Eh, las biopilas son un tipo de biorremediación en el que se hace un composteo del suelo, eh, como monitoreando algunos parámetros como nutriente, temperatura, humedad, pH así como las bacterias que agregas, el propio suelo. Eh, y de esta manera eh, hacer que los organismos dentro del, del sistema puedan ir metabolizando, es decir, eh, alimentándose del contaminante y de esta forma eh, convertirlos, como les mencionaba, en compuestos menos inocuos, o, perdón, menos tóxicos o hasta inocuos. El, la investigación se realizó de la siguiente forma se se tomó un suelo y se contaminó de manera artificial, simulando un derrame de hidrocarburos. Eh, y se le adicionaron estas tres bacterias que les menciono, cuyas eh, bueno las cuales ya estaban aclimatadas a suelos contaminados, puesto que fueron eh, aisladas de un lugar de, bueno, fue de un, de un taller mecánico, el taller mecánico ya estaba contaminado, entonces estas bacterias aclimatadas esperaban que pudieran degradar el contaminante dentro del sistema de biopilas, eh, lo cual así, así fue y al finalizar se obtuvieron porcentajes de remediación superiores al 90%. Eh, bueno, esperamos que esta investigación sea de su agrado y le sirva mucho en sus proyectos o en la vida diaria.